Bueno, bienvenido, gracias por estar. Gracias al CEP por recibirnos. Acá está César, que es el director, eh, y, y los docentes del CEP, y eh, a Augusto Galagioya, que es la persona que nos va a acompañar en este proceso de desarrollo de, de la producción agroecológica acá en el partido de 9 de julio y de, los, de las ciudades que se sumen cercanas. Que la idea es poder hacer un corredor de la ruta civil. Eh, bueno, Augusto, y nos acompaña gente de Lincoln, que ya traen una experiencia de, ¿cuántos años de la renama de Desde el 2017. Desde el 2017, hace dos años que están haciendo este recorrido con bastante más experiencia. Y no sé si quieren ir presentándose los que estamos. Bueno, eh, yo soy César Morales director del CERT15 para Ginchasca, así que bueno, bienvenido y bueno, celebrando este encuentro que va a ser que continúe, ¿no? Y es un trabajo ya que Mariana ha propuesto de, de interés en, en lo zonal también, así que bueno, apoyando a todo este desarrollo. Mi nombre es Artín Martínez, eh, pertenezco a Consejo de Administración del CERT de Cabo Casares con los chicos, siempre participamos en los encuentros y bueno, soy eh, productora familiar. Mariana sí. Geroni, soy docente acá de CER15 y bueno, junto con mis mi hermanas, el año pasado arrancamos con una pequeña producción agroecológica, o sea, en un lotecito que nos salió nuestro padre este, y bueno, vamos a cuales visitar bueno. Quiero que, a ver si podemos armar un grupo, si empezar a armar alguna movida en del de julio. Yo soy Guillermo, Guillermo Hoff y pertenezco a un grupo local que se llama Conciencia de Ecología, que somos eh, uno junto con el set eh, y la Municipalidad de de julio, los, los organizadores de esta movida, y, y ya Augusto ha venido a otra charla que, que organizamos nosotras, y que bueno, no. Bueno, yo soy Jorge Tafanaro, ¿no? vengo de, para tratar de entender algo sobre el tema Entonces, Así que bueno, acá ah, Vos sos el local, yo no te sos de acá de la zona de partido no 1 de Julio. ¿De no ah, te Y de Santa Fe 1836. Ah, claro. <risa> no. Yo te conocí por eso. Pero bien, pero el campo, ¿no? ¿tienen propiedad así para...? No, para el coche, para cultivar. Sí, para... sí. Tengo un terreno grande, que daría claro, hago claro. algunas cosita, pero más que nada, como administración, que me, me interesa. ¿Te interesa el tema? Gracias. Yo soy Daniel Tampanano, soy profe de Educación Física, pero bueno, también soy hija de él y me interesaba. Sí. Y he uh -huh. comenzar con lo que es la música Orgánica, uh -huh. por eso, como para empezar, me gustó el hijo. Uh -huh. Hola, soy Virán uh -huh. Llerón, soy la de Mariana. con mis hermanas hermanos en hermanos. No, no, no, no, no. Soy Liana Arana, de Lincoln, de la provincia de Buenos Aires. Y desde el 2017 estoy en el grupo de agroecología, de conciencia agroecológica y recién empecé en la producción en esta campaña con el trigo. Bueno, yo soy Carolina Scarby, eh, también viene con Liana y Susana, del partido de Lincoln. Como decía Liana, hace dos años que estamos eh, en, con producciones diversas producciones en agroecología o campos de transición agro agroecológica con un grupo que está formado, alrededor de 30 productores y siempre se incorpora gente nueva. Y bueno, venimos a compartir nuestra experiencia para darles un también, para que puedan iniciar. Eh, yo soy Susana Rabaza, soy productora, pequeñísima productora ganadera. Y además docente en escuelas agrarias y bueno, también del mismo grupo de Conciencia Agroecológica de Lincoln desde el 17. Yo soy Daniel Campón, con idea de producir algo agroecológico acá en el de Bueno, mi nombre es Jessica Iotto, yo tengo una plantación de, de almendras y bueno, convocada acá por, por Mariana, que también me interesa el tema, así que hace rato estamos en contacto con ella. Y para aprender también un poco del manejo de la, de la fruta seca, en este caso. Así es. Bueno, yo soy la aquí de la Tengo a acompañar más a mi hijo que es alumno de la escuela. Y bueno, tenemos huertas familiares. Yo soy Joaquín Fernández, alumno de, de la Escuela del CEP, número 15. Muy bien, bueno, muchas gracias por, por venir y bueno, supongo que ahora con Augusto eh, charlaremos un poco de lo que vamos a organizar ahora a la tarde, que vamos a recorrer un poquito el campo de, de Mariana y las hermanas y, y bueno, después charlaremos un poco de las expectativas de cada uno y cómo podemos llegar a conformar este grupo de productores. Así que bienvenidos y a tu disposición, Augusto. Bueno, eh, para mí lo mejor siempre es salir a campo sí. <risa> así que pues, todas las charlas que ustedes quieran tener incluso hasta me gustaría que la experiencia de la gente de Lincoln también sea contada a campo y, o sea, para estar en un contexto que nos, sí, nos disparan, estimule, estimule a hacer cosas, cosas. Ah. si ustedes quieren ya salir o no sé si había sí, algún plan ah bueno Yo sí. porque después nos llamamos en el campo y si no nos quedamos sí, sin luz y... Sí, sí, sí. Sí. <risa> ¿Nos tenemos que presentar? Bueno, eh, mi nombre es Silvano Valle, eh, soy docente eh, de acá del CEP, del área de producción. Y, y productor. Y productor, bueno. Tenemos eh, producción agro, agroecológica en una eh, pequeña huerta y vamos a la feria de guarderos. Bueno, yo soy el hijo de Silvano y estamos en la huerta. Mario. Mario. Mario Sica. Uh -huh. eh, nada más que como público y también me crié en una granja orgánica. Uh -huh. ¿A dónde Mario? ¿Eh? ¿A dónde? En Patricio. Uh -huh. Mi padre tenía una una chacra de 46 hectáreas que estaba toda muy diseñada, toda específicamente para granja, con todos los sectores bien definidos para cada cosa, y se le daba a amigos del global un sector y un, uno producía un huerta, el otro cerdo, el otro tenía un tambito, el otro, todo era todo charlas de lo que estoy escuchando y de la transformación que se va viendo en la tierra fundamentalmente. ¿no? Eh, la visita a Guamini, que lo vimos, vimos con, el, con el técnico de ustedes, Guamini. ¿No te acordás? Sí, me acuerdo. Sí. Viste a Lincoln también. ¿no? Sí, también viniste a Lincoln. Sí, y bueno, realmente eh, te vas contagiando. Te vas contagiando. Bueno, y este año inicié la campaña. Eh, Mi hermana piensa diferente, así que dividimos de palabra el campo y yo me inicié con la agricultura. pero solo en agricultura, en realidad lo ideal por ahí sería que sea mixto, agricultura que ganadería, o suele tener el carro, o bueno, o... no, vos no tenés no, nada ganadería. Pero bueno, mm. o sea, también se va haciendo lo que se puede, claro. ¿no? en la medida de lo posible, pero y lo bueno del grupo es que cada uno va respetando el tiempo del otro y en el momento que el otro puede ingresar. Y los técnicos nos acompañan mucho. Y, y, y, y, sí. y lo lindo es la transformación que uno ve en el suelo. ¿no? Como el suelo se va recuperando. Y uno se va recuperando anímicamente. A mí A mí también. También. Exactamente. Sí, bueno, la experiencia mía, yo vivo en el campo, siempre viví en el campo, en Media Chakra, o sea, 13 hectáreas y alquilábamos, y alquilábamos el vecino sembraba junto con lo de él, lo nuestro, lo alquilaba, y venía con la agricultura y hacíamos no sé, 15 años por lo menos y el suelo cada vez estaba peor, se veía que estaba en realidad menos, lo veíamos feo, bueno, estoy viviendo ahí, entonces ya habíamos pensado en pasarnos a ganadería. Y justo cuando estamos haciendo eso y ya tenemos planificado la pastura, se hace esta reunión, que sé yo, conocemos todo esto. Así que ya desde ahí, sin ninguna agroquímico y con ganadería. Y bueno, cuando hay unas particularidades, yo no quiero meter las vacas, así que tengo que alquilar ¿Sí? para bueno. Pero digamos, lo que se empieza a ver es recuperación de suelo. un Suelo compactado, terrible. No tenía una lombriz, no tenía olor a nada, no tenía nada de nada y ahora ya está empezando a mejorar. A pesar de que, de que la parte. porque en algunos casos se eh, argumenta que la ganadería compacta mucho el suelo. Eh, es como lo nuestro es destruir nuestros propios mitos. Bueno, eh, bueno. Digamos, una de mis preocupaciones era combatir el gran y bueno, eh, como se puede hacer, y bueno, ahora estoy intentando, ahí estoy en ese proceso. Y bueno, con esto de la compactación y demás, una cantidad de cuestiones, sí, muy particulares, e incluyendo un poquito de conectación. <risa> y, me acuerdo, ¿no? Sí, sí. Digamos, todo el grupo, eh, un ingeniero del INTA, B, de eh, nos facilitó una cantidad de, de tacas de alas de SAUCE, y en el grupo se ha plantado una cantidad impresionante o sea que hasta por ese lado también estamos sí, teniendo sí. algunos cambios muy interesantes Sí, sí, La asamblea, Tiene una chaqueta de Mercedes y bueno, estamos viendo lo que qué hacemos Creo que en algún momento vamos a darnos obviamente, para la algo Ah, sí, perdón <risa> Arturo es bueno, yo soy el veterano del grupo eh, bueno, yo soy el, el agrónomo y ya, trabajo asesorando el grupo desde que me de que PAM, un del qué lindo ¿no? De sí. eh, me INTA, me lo mejor, lo del PAM, directamente. No, con la N. Claro, claro. Sí. Llego un mirado, trabajé en INTA, en la en la sede, en la sede, tratando de empujar en este, en este movimiento que, que ha tomado muchísimas fuerzas a ver en todos lados, todo. Por suerte acá me enteré que acá tiene una ordenanza de agroecología. Bueno, Mercedes la tuvimos hace poquito. Sí, me lo pasó hace un mes. Sí. Teníamos también una ordenanza y bueno, eso, mm -hmm. es, está en un momento increíble lo que estamos viviendo y con todos los encuentros lo que hacen es intercambiar y compartir. Bien. Y vos decís que notás que hay mucho empuje atrás. Sí, sí. Por ahí acá, por ahí, por ahí más lejos de este movimiento. En el Gran Buenos Aires, en general, se está dando acá? acá, incluso en la zona de Mercedes, Lupán, General Rodríguez, este, Merlo Moreno, eso, eso, eso, eso, ah, parte de... Marcos Paz, tiene una ordenanza también, Mercedes Lupán. Marcos Paz, la aprobaron también, año, han vuelto ustedes, tienen ordenanza. Están todos contagiados con esta sí. de morida. ¿A vos te gusta? Es muy buena, es una revista que, que hace un compañero. ¿En qué facultad estudiaste vos? Yo estudié en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata, Facultad de Agronomía, me dicen, pero es de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata. Yo tengo, yo tengo. Todo, todos los preparados. Por eso anoto todo acá, lo que se Recetas, tengo todo. Eh. Pero, la, pero la la información está muy claro que por más que, en que formaste a alguien en cada localidad. Hay una superadora claro. de la restricción. En el grupo de Chacomú tenemos productores que decidieron no aplicar más nada y hay otros productores que me preguntan y yo les digo, bueno, si aplicas tal cosa, estos son los problemas y si no aplicás tal cosa, estos son los problemas. una de las cuatro mismos campos, cuatro ¿vale? familias con cinco trabajos y venían, así que vamos a, a a aprender más de la situación. Y si uno viene y mira el suelo así acá, está cubierto, está bueno, ¿no? Una de las, una de los indicadores de salud de un, de un sistema de indicadores de salud del suelo es la cobertura esto, ¿No? si uno viene lo mira parece que está bueno ahora si uno empieza a analizar qué, qué es esa cobertura que no es toda masa y no tiene nada que ver yo encontré estas tres cosas Como vos ya igual me habías comentado que hacía rotación con agricultura esto significa que el suelo no está pudiendo absorber digerir todo el material que le está llegando no es un problema y usted ¿Por qué les parece que puede pasar esto? Aquí no Claro, no están los microorganismos, no están los bichos que lo tendrían que comer. ¿Y por qué esos bichos no están? ¿Qué les parece a ustedes? Es un lugar propicio para que viva. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? pH, humedad. PH, humedad. Pero humedad. Los productos químicos que se usan no permiten que los microorganismos. Eso podría ser. Podría ser. Pero para mí hay algo más marcado, que yo lo vine notando cuando entré desde la tranquera hasta acá. A ver si alguien lo notó también. Yo, primero por lo de la vegetación. Vamos, Estamos tratando de hacer un ejercicio de, de evaluar, no? Perdón que yo te corté cuando de la. Pero me, me pareció que estaba bueno. Eh, para mí la vegetación verde está bien, digamos, sí, podría haber más vegetación, hay algunos bachecitos sin vegetación, pero dentro de lo que podría ser está bien. Este, pero yo coincido con Jean, -Jean Paul. Eh, Nadie sintió que estaba un poco duro el suelo, pero vamos a hacer el ejercicio, vamos a, a darle la pala para que ustedes lo prueben. No, lo tienen, que, lo tienen que testear ustedes. Opa. Bueno, yo el primer test que hago es este. Y veo cuánto se clava. Después pueden hacer un pozo. Y ver cuánto les cuesta. Ya, ya ver cuánto les cuesta. Que venía la danza cero antes. La tierra. No sé. A veces hace.. Ha hecho siembra directa. <risa> bueno, hay que ver siempre la parte positiva. Voy a hacer un que, es que es. Eso con, con humedad es otra cosa. ¿El blanco puede no, es terrible claro, lo que se ha se secado se. no, no hay. No, es terrible lo que se ha secado la tierra. Está, está reseca y no hay lombrices. Eh, las lombrices ahora en el invierno y con los seco que están, están allá. ¿Y a ustedes qué les parece esto, por ejemplo? está toda coronada En este caso, son cuatro años de rotación. vale sí, Pues así empieza a ser medio sí, como también. loma. Pero bueno, también en cuanto a la evaporación... hay más. Digamos, bien planteada se puede Digo para no. Porque a veces nos a la gente de la agroecología que somos muy de la vaca y. Grano. Pero no es así, es que siempre tratamos de. En las situaciones en las que nos toca trabajar, siempre los suelos no están hechos percha no tienen fertilidad. Eh, entonces, ¿qué le va a decir? No, mandate a hacer un maíz, hacen un maíz le da 2.500 kilos. No podemos. Por eso explico eso, porque en general la vaca, la vaca, la vaca y la, los pastos en conjunto con las vacas o las ovejas eh, o las cabras hicimos así hacen, hacen eh, Las vacas en el campo argentino, como que si se hace agroecología, necesariamente, como vos decís, lo mejor es que se rote con, con presencia de animales. Y si todo el campo argentino se hace agroecología, habría demasiadas vacas. Pues esa era la, la, la sí. imagen. Eh, Alan Seibury, que como no, no siempre, pues, a mí me encanta la propuesta de él, que es el manejo holístico. De hecho, hablamos de esta Bernardo que él se impuso, yo lo no estoy empezando a hacer ahora él eh, hizo un, eh, la gran parte de su trabajo, el trabajo de su vida lo hizo sobre zonas eh, que tienen eh, clima estacional, digamos, tienen esta, eh, partes del año que son totalmente secas, no, no llueve, digamos, capaz que tres meses, cuatro meses, seis meses, hasta nueve meses. Todas esas zonas que la clasifica como distribución estacional de la humedad, son zonas que naturalmente tienen este, pastos, muchos pastos o árboles mezclados con pastos, en gran parte, él dice que esas zonas deberían manejarse en el mundo, deberían manejarse con ganadería, porque son lugares donde la agricultura es extremadamente complicada, o donde la agricultura solamente es viable con riego o con elevados costos de inversión, y dice que en los lugares donde hay eh, distribución continua de humedad, o sea, es, es, durante todo el año hay, hay lluvias, hay... hay, hay que se llama... Es que durante todo el año más o menos llueve un poco, por ello acá llueve menos en el invierno pero como hay menos demanda de agua, el balance entre lo que hay en el suelo ¿no? y lo que se va es hasta mejor que lo que pasa en el verano, que por ahí llueve más pero sale mucho. En fin, como hay agua durante todo el año, él dice que nosotros por ejemplo acá en la Región Pampeana en Argentina deberíamos dedicarnos a producir preferentemente granos, por eso el hombre de, de aprecia la realidad. Un poco de razón tiene. Dice que no deberíamos ponerle tanto esfuerzo a las vacas. Ahora bien, eso en el plano de lo ideal. Pero ¿de dónde estamos? Estamos en una situación de suelos degradados, eh, suelos en muchas partes y en proceso de desertificación. En Córdoba hay suelos que se están desertificando por la producción de maní. Entonces, en ese contexto es que nosotros le decimos al señor de presidir, señor. Eh, Ustedes con ese discurso ha degradado una parte importante de los suelos del país. Necesitamos recuperarlo con la vaca. Una vez que lo recuperemos, que tengamos suelos sanos, ahí podemos pensar en hacer más agricultura y tener menos vacas. Sí, pensémoslo. Mientras tanto sigamos trabajando en desarrollar variedades que tienen más raíces, que movilizan más nutrientes de las profundidades, no variedades que en pocos meses pegan un salto arriba y abajo tienen poquitas raíces. Variedades que responden, este, que tienen buena habilidad para crecer en situaciones de, de déficit o de estrés, que compiten mejor con, la, con las plantas espontáneas, que no son tan demandantes de fertilizantes, ni demandantes de incluso, ni que se enferman fácilmente, ¿no? Empecemos a trabajar en esa agricultura, agricultura que, eh, una agricultura que pueda combinar diferentes cultivos, salgamos de la monocultura porque en la agroecología lamentablemente todo lo que hacemos, ¿qué es, ¿Qué es el trigo con trébol rojo? es una bicultura, ¿Qué es el trigo con trébol rojo? tengo un amigo colega que hizo trigo con trébol rojo y lotus, o con, o con alfalfa otro, otro muchacho mami hizo trigo con alfalfa y festuca, pero no podéis ir mucho más que eso Estamos complicados, yo he hecho maíz con bicia, girasol con bicia, este, girasol con soja. Pero algo realmente diverso, como puede llegar a ser la cultura, que puede tener 10, 12 especies. Muy bien, y estamos lejos de eso. Entonces, cuando desarrollemos esa agricultura, ahí realmente con un pensar global, vamos a decir, para el mundo, nosotros que estamos en los mejores suelos del planeta, que tenemos mucha agua durante todo el año, vamos a producir un montón de alimentos y granos. Pero mientras tanto tenemos que arreglar las macanas que se han mandado durante tantos años. Okay. Creo que... <ríe> El, reuniendo de aquí en más en si quieres tomar siempre bienvenido Pero eh, también hay otra otra que traen los chicos de Mercedes que venimos hablando en realidad surgió ahora en la marcha sí. eh, en realidad conocemos el jueves estuvimos en la discusión del solarario en el salario popular hizo en la UN y nos encontramos con gente de la de Luján que ya tiene su ordenanza aprobada también y que están en la misma que nosotros, que bueno, tenemos la ordenanza, ahora qué hacemos como oh, bueno, todo muy lindo, nosotros tenemos el, para que armar un consejo de certificación participativa y tenemos que reglamentar este consejo. Entonces eh, nuestra idea era eh, como juntarnos a, a todas las eh, poblaciones con ordenanza eh, para, para la agroecología y reunir experiencias y armar un corredor eh, de la ruta 5 de ecológico eh, como bueno para acompañarnos porque muchas veces lo que nos pasa es encontrarnos que estamos trabajando por separado cuando nos encontramos y compartimos experiencias ya nos ha pasado eh, bueno es como lo que nos va pasando nos va ejemplo y más que nosotros estamos mismo camino o sea de alguna manera porque esto es nuevo y eh, sobre el corredor de la región. Entonces compartir experiencias en el ah, y aprovechar la experiencia de la dieta, trabajar, trabajar, todo, no ayuda mucho. Está bueno hacer el, el, el corredor turista de la ruta 5 y cruzarla con Delico, la guaminí que ya tiene el corredor de más experiencia. Entonces nosotros quedamos en el medio de las dos de Lujana a y de Lícola La Guamini. Hacemos esa cruz y está Para re, re, re bueno hacer, re hacer re eso. Re pero claro, ya la podemos sí. instalar en la provincia. ¿verdad? El punto, el, ¿Eh? el punto de intersección. No Nosotros somos el ¿sí? punto de intersección, pero estaría bueno hacer ese...